Saludos, mi nombre es Julio. El día de hoy vengo a reaccionar al tráiler de la película Cazafantasmas Afterlife. Intro Ghostbusters Afterlife, la nueva película de los cazafantasmas, será estrenada para el próximo julio del año 2020. Esta comedia de corte sobrenatural estará ambientada en el universo original de los cazafantasmas. Sería una secuela directa de Ghostbusters 2 y obviarían completamente la última película que sacaron hace poco, que fue un fracaso la película está dirigida por Jason Reitman el mismo director de Juno y Up in the Air aquella película de George Clooney está protagonizada por varios niños y un par de antiguos Ghostbusters Makina Grace eh, conocida por varias películas y varias series que ha protagonizado y ha participado Finn Wolfhard que es el niño de Stranger Things, uno de ellos que de hecho es uno de los que más participación ha tenido en, en cine porque también hizo IT 1 y IT 2 Carrie Coon, Paul Rudd, el mismo de Ant-Man y los aclamados Bill Murray y Dan Aykroyd eh, que retornan eh, con sus personajes de las películas Ghostbusters 1 y 2 También aparecerá Sigourney Weaver Vamos entonces a proceder a ver el tráiler en 3, 2, 1 ¿Qué estás haciendo aquí en Somerville? Somerville Honestly, And the only thing that's left in our name is this creepy old farmhouse our grandfather left us in the middle of nowhere. Oh my god, this is way worse than I thought it was going to be. Una casata Oh, kill a replica. A replica of what? A ghost trap? There hasn't been a ghost sighting in 30 years. 30 años han pasado. New York in the 80s. It's like The Walking Dead. grandfather died. Life. ¿Están consiguiendo todos los implementos para cazar fantasma. Who are you? I believe that tarde... everything happens for a reason. Come el legal, la Oh my god <ríe> Bien el el tráiler se ve bien Teniendo en cuenta que la última película que sacaron de los Castbusters eh, fue un desastre, no porque fuera mala, sino porque de entrada todo el mundo la odió, todo el mundo criticó el tráiler, todo el mundo criticó la película, eh, fue un fracaso de taquilla. Bueno, mucha gente fue a verla, pero básicamente no a nadie le gustó. Este tráiler se ve bien, eh, no aparecen estos famosos actores todavía, me imagino que sacarán otros tráiler más adelante donde aparezcan ellos triunfalmente, es una historia como de niños eh, teniendo sus aventuras, es posible que que sea exitoso, el video el tráiler no se ve odioso como se veía el, el, el de la película anterior, donde estaban estas chicas como las cazafantasmas. Y bien, o sea, se ve chévere, se ve bien. Espero que para el próximo tráiler, porque lo más seguro es que saquen algunos otros, eh, muestren un poco más de, de, de que va a ir la trama. Y, que en realidad la nostalgia me, me, me obliga a querer ver a los antiguos actores de, de esta saga. Sin más nada que decir, suscríbanse, comenten, like, bye, suscríbanse.